amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así los amigos son Logro desbloqueado, la amistad es lo más importante Porque así los amigos son Porque así los amigos Maxi, no te vayas!